Hola, me presento, soy Nitsuga. Habías oído hablar acerca de los dispositivos gaming o los teléfonos gaming, como se les conoce. Pues si eres un enfermo que no sale de su habitación, pues creo que sí. Y si no, pues si eres alguien común y normal, pues creo que no. ¿Quién sabe? A lo mejor me puede sorprender. ¿El para qué cosa de quién? Pero pues bueno, ¿qué es un teléfono gaming? Y si en realidad son muy necesarios hoy en día, como una PC gaming. <risas> estas madres son más caras que un riñón mío. Pero bueno, ¿qué es un teléfono gaming? Estos teléfonos son especializados en videojuegos. Estoy agarrando señal carnal Juegos que los gamers pueden considerar Incluyendo pantallas AMOLED de gran tamaño Procesadores súper rápidos O sea, los snapdragons Vaya que son procesadores muy buenos Sistemas de enfriamiento avanzado O hay un teléfono, no sé, cuál, no sé cuál es Estará apareciendo ahí que tiene el enfriamiento líquido Yo editando el video, soy del futuro sería. Quiero pedir una disculpa ya que di mala información Hay teléfonos normales que tienen el enfriamiento líquido Una disculpa mi teléfono se enfría si lo meto al congelador porque se calientan los niveles que sepa que de lanza. Después tenemos las pantallas. Pero si hable de las pantallas, no. O sea, ya cabrón, hable bien. Sí, ya, perdón. De los 60 frames, de eh, su tasa de refrescos. Eh, mi teléfono es 60 fps. Se traba mucho y va a 30 por la mala optimización. ¿Por qué me persigue la desgracia? Pero hay pantallas a 60 hercios. Nunca he probado una, pero. Los que han probado sus dispositivos sin que es lo mejor. es. Nice. O sea, hay juegos compatibles, sí. Y pues, no puedo decir nada antes de eso. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Black Shark 3 Pro. El precio de este global fue de 500 dólares. Eh, y aquí en México lo suben a 15 mil pesos. O sea, <ríe> fladísimo. Pero en realidad vale la pena este teléfono para los juegos de hoy en día. Empecemos con su calidad gráfica que pueden dar. Eh, vamos a empezar con el COD Mobile <risas> COD Mobile es el juego que tiene una calidad gráfica Miren esos gráficos papás Son gráficos impresionantes Pero aquí va a ser un hincapié Un teléfono gaming lo corre sin problemas Pero, pero Un cosa se llama un teléfono El mío es un gama media, de media baja creo Es el Huawei Y9S eh, Este teléfono este tiene un procesador Kirin 710F, un procesador muy mal optimizado. Los juegos no están bien optimizados para él. Pero bueno, aquí podemos apreciar mi teléfono. Lo corre a 30 FPS con los gráficos en ultra y todo. El juego se ve hermoso. Para alguien casual creo que lo puede jugar a 30 FPS sin problema ya que no exige los 60 como tal. Pero para alguien que sí quiere los 60 pues ahí está su black chat. Después tenemos... Después de esta prueba de gráficos que siento que ahorita el COD Mobile es el que tiene los mejores gráficos, es el que predomina. Ya sé que hay otros juegos, pero no conozco no me funen. Después de eso, vamos a hablar acerca de la paro. Vamos a hablar acerca de los 90 Hz. Pero bueno, vamos a hablar acerca de los 90 Hz que se promete. Estos teléfonos corren. Tienen pantallas de 90 FPS. Hasta de 120 creo, si no me recuerdo. Pero hoy en día.. <ríe> eh, ya hay teléfonos que son gama media como el mío Que son hasta más baratos que el mío Que ya tienen la tasa de refresco a 90 FPS Por ejemplo tenemos el ejemplo de Xiaomi Poco X3 Este teléfono viene saliendo en 5 mil pesos mexicanos Que creo que son 250 dólares por ahí Y ya tiene la tasa de refrescos de 90 FPS Y puede correr como digo el COD Mobile a los 90 FPS Y pues no digo que el dispositivo gaming no valga la pena como tal, lo vale completamente, pero para alguien muy casual no, ni para alguien que le gusta viajar juegos, tampoco, ya que hay teléfonos de una calidad, por ejemplo tenemos el Xiaomi Redmi 9, que es un gama media, y corre los juegos bastante bien, pero si tú eres así ya dedicado completamente a tu vida, que va a ser vida en la eSports, creo que sí lo valen, pero... Hay demasiados teléfonos ya gaming como tal, pero creo que por el momento, página casual que solo checa el Face, no creo que sirva, <ríe> aunque puedes ver el Facebook a 90 hercios, que envidia. Pero creo que todavía no se aprovechan 100% los procesadores que se les pone, no se aprovechan 100% el teléfono en sí gaming. ¿Vale la pena los teléfonos gaming hoy en día? Pues yo creo que en el momento que estoy grabando esto, que es un 25 de febrero de 2021, no. Pero antes de que me funen y me digan, no, no, no. Voy a dar mi S, pasa lo mismo que pasa con las computadoras, bueno, especialmente con el procesador Intel Core i9, ya que cuando salió ese procesador era muy potente, no se aprovechaba por completo y los juegos que salían no lo aprovechaban al 100, o sea, el procesador quedaba sobradísimo, y solo para darte tu lujo, la madre creo que valía más de 10.000 o 20.000, pues no me acuerdo, no sé de PCs, no me funen. Pero sí supe de eso del Core i9. Y creo que es lo mismo que pasa ahorita. Los juegos que hoy tenemos, no digo que se vean mal, son gráficos impresionantes. Pero no creo que se aprovecha al 100% como tal se aprovecharía en un en un juego potente. pues Por ejemplo, si me corres a mí el PUBG de PC a los gráficos alto en un móvil con un procesador gaming, te lo creo. Pero bueno, no podemos pedirle mucha cosa ya que el de entrada eh, tiene que ser portable, un teléfono y... Y pues no creo que alcance esa calidad gráfica Por ahora, en años tal vez Pero siento que por el momento No, no, para casual Que juega a pero es muy casual No lo creo que valga la pena Para alguien que ya se va a dedicar su vida, pues sí Porque pues puede jugar a 90 Hz O Hasta 120 Hz que hay pantallas así El Fortnite, el COD, todo eso Pero bueno, yo soy Agustín Bueno, eso sí todo Me despido, no olvides... Bueno, eso ha sido todo, me despido. No olvides dar un like y suscribirte si el video te ha parecido interesante, te ha gustado. Yo soy Nitsuga y nos vemos a la próxima. de que sé que tuve muchos errores, es mi primer video, espero no me funen.